Eh, bueno, el evento se ha por Google Perú Tiene una página, espero que sepan un poco de nosotras Ahora sepan un poco más, un más este, en Y bueno, ¿qué es lo que hacemos? Eh, hacemos talleres, charlas, encuentros, eventos, etc. Para integrar al mayor número de mujeres posibles al campo de tecnología Hemos hecho eventos como Race Girls Hemos hecho Grupo Chicks, Women Techmakers, Startup eh, fuimos invitados por EduTech a dar una, una sesión eh, a profesores. Hemos eh, trabajado también como empresarios por la educación, también un taller de, que les dan a amas de casa ¿no? para, para que se integren con el tema del, del turismo y fue una experiencia muy interesante. Tenemos el proyecto de Mau no, Perú y este, bueno, mitad, eh, uy, Perú mitad que son esos eventos donde nos, nos juntamos para hablar de un tema específico o de varios temas y bueno y un montón de cosas más que están por venir y aunque no lo parezca o no lo sepas esto o sea esto del nuevo disallowed no va, no va o sea realmente sí este nos agregamos no no excluimos eh, como pueden ver hay muchos chicos de hecho tenemos muchos chicos geniales que nos apoyan en el tema de organización, de voluntarios, etc. Así que eso también es para que puedan difundirlo. Y bueno, ¿y cómo, ¿cómo hacemos todo lo que hacemos? Lo hacemos con pasión, con sinergia entre comunidades, con voluntarios, con sponsors, con grants, que son especies especie de concursos o de concurso de proyectos donde te dan un financiamiento para poder hacer... Eh, un proyecto que de hecho fue un gran que nos, eh, que nos ayudó a ir a Cajamarca. Eh, y bueno, y ahora es con WIT Perú Academy. Y esa es la web donde pueden ver los cursos que estamos dando. Eh, WIT Perú Academy es, eh, es un proyecto más de WIT Perú con el cual buscamos hacer, hacer sostenibles. ¿no? Porque muchas veces el evento, los eventos salen de nuestro bolsillo y bueno y tampoco está bueno siempre estar dependiendo de los sponsors no o sea es, es como en la vida no te vas a, a pasar la vida pidiendo plata a otros no cuando tú puedes generar la plata y esto no es no es lucro de nosotros eh, cubrimos los costos y nos queda un pequeño superávit que es lo que juntamos para seguir haciendo proyectos eso y eh, bueno las redes sociales ya les, eh, tienen la página, tienen el Facebook, que espero que todos le hayan dado like al fanpage. Y este, tenemos el Twitter. Y si tienen Twitter sí. datos, y plan de datos, este es el hashtag que utilizamos. <risa> el hashtag TwitterUmiga, donde puedan comentar o simplemente buscar eh, los recursos. Entonces ahora el con Andrea, que también es founder de Ul Perú y nos va a tratar de un tema genial y apasionante para ella. Gracias. Esto. Gracias Stephanie por la introducción eh, Mi nombre es Andrea Villanes Les voy a contar un poco hoy día de qué es Analytics um, Cuál es el perfil de la carrera en este tema Cuáles son las oportunidades eh, aquí en Perú y un poco en el extranjero ¿Okay? eh, Lo primero que les quiero decir es de que hay mucha data disponible hoy en día las empresas acumulan data eh, por todas partes. Un supermercado acumula data cuando una persona paga con su tarjeta bonus o con la tarjeta de crédito. Un banco está recibiendo transacciones, muchas, muchas transacciones, día a día. Uh, el gobierno acumula datos, aunque no lo creamos, de nosotros por todas partes. Las aerolíneas con cada compra acumulan miles de miles de transacciones entonces todas las empresas están en lo que se llama una mina de oro y no saben qué hacer con ella ¿okay? data hay por todas partes las empresas pueden incluso comprar data de, otros, de otras compañías ¿okay? entonces por data no nos tenemos que preocupar por lo que nos tenemos que preocupar es quién va a ser eh, inferencias, quién va a extraer información de esa data ¿Okay? y a eso nos vamos a, a referir hoy día que es la persona que se llama Data Scientist ah, el científico de la data es esa persona que es capaz de extraer información que las empresas pueden tomar acción en base a esa información y producir resultados diferentes ¿Okay? entonces... Antes de comenzar, les quiero contar un poquito acerca de mí y cuál fue mi, mi... el camino que yo tomé para llegar a esta... a esta carrera que se llama Analytics. ¿Okay? Uh, mi educación, estudié el bachiller en Ingeniería Informática acá en la Católica, me gradué en el 2002 y luego me fui a hacer una maestría en Analytics eh, inmediatamente en la Universidad de Carolina del Norte. ¿Okay? Esta maestría, llamada Masters eh, of Science in Analytics, era completamente nueva. Yo fui la segunda promoción, yo llegué, hablé con el director y me dijo, por favor, ven. ¿Okay? Entonces yo, bueno, es un riesgo. Uh, esa carrera era desconocida totalmente en esa época. Sabíamos que había mucha data, pero no sabíamos cuál era el potencial. ¿Okay? Entonces tú me ese riesgo y ahora eh, las cosas son muy diferentes. Ahora esa maestría tú no vas y te dicen, por favor, ven. Si no te dicen, espérate ahí al costado y nosotros te vamos a a llamar cuando sea necesario ¿Okay? entonces en seis años hemos visto un incremento increíble de gente interesada en estudiar esa maestría ¿Okay? hace seis años la gente no sabía más que eh, las empresas no sabían mucho que era Analytics y ahora sí ¿Okay? uh, después de estudiar esa maestría me gustó tanto estudiar que me fui a estudiar otra maestría en la misma universidad en Computer Science ¿Okay? El Computer Science es lo que es Ingeniería Informática prácticamente uh, un poco de mi experiencia Uh, trabajé dos años con Walmart Walmart es el mayor supermercado de Estados Unidos, tienen increíble cantidad de data y yo estaba en, encargada de analizar la data textual ¿okay? todo el texto que es información, al fin, de, al, al fin y al cabo los textos son información que se pueden convertir a números, ¿okay? entonces había que extraer un poco de, de información a partir de estos textos, y aquí voy a presentar unos ejemplos al final de la presentación de lo que se hizo para Walmart ah, hice, después de trabajar con la compañía más grande de, de Estados Unidos, Walmart dije, no, no, ya no quiero esto, quiero ver cómo es una compañía más pequeña y me fui a trabajar en una compañía que, eh, de Carolina del Norte en la que eh, no tenían nada de Analytics y me dijeron, es tu, tu deber eh, fundar este departamento de Analytics Okay, entonces fue una experiencia totalmente diferente. Hice mi tesis de maestría con una empresa que eh, de repente la conocen, EA Games, con un juego que se llama Need for Speed. Uh, este juego es de carreras. Okay, para los que no, no están... Yo no, no tenía idea que era Need for Speed cuando me dieron el, el tema. Teníamos que encontrar a los tramposos de ese tema, okay, de, ese tema de esa carrera. Eh, la compañía tenía mucha mucha data de cómo jugaba la gente en línea y querían extraer a los que estaban usando los bots, los robots a gente que estaba, estaba haciendo trampa para poder detectarlos y botarlos de juego ¿Okay? entonces esa es otra aplicación de, de Analytics y actualmente trabajo en la maestría que yo estudié eh, trabajo ahí como Research Associate haciendo investigación y enseñando a la vez lo que es Analytics um, un poco de actividades extracurriculares um, soy cofundadora de Women in Technology Perú con Stephanie, Rosa María y Karen que son absolutamente geniales ¿okay? y que todo el mundo debería trabajar con personas como ellas y aparte uh, tengo mi emprendimiento que se llama Me, uh, en el cual asesoramos a gente que se quiere ir a estudiar maestrías a Estados Unidos les voy a hablar un poquito de eso al final ¿okay? entonces comenzamos con la definición de Analytics ¿qué es Analytics, ¿cuál es la meta de, de, de aplicar lo que es Analytics? La meta de Analytics es derivar y extraer información útil, lo que se llama insights, de una gran cantidad de datos. ¿okay? Ahorita hay lo que se llama el Big Data, la data grande. Big Data es un, lo que nosotros llamamos un buster, un término que todo el <coughs> mundo lo usa pero nadie sabe lo que significa ¿okay? si vas a Twitter y haces una búsqueda de Big Data vas a encontrar un montón de términos que se refieren a eso pero no, muchas, hay muchas definiciones pero es prácticamente Big Data es información que en el pasado no se hubiese podido analizar porque no había los recursos suficientes ¿okay? entonces Analytics trata con Big Data trata con data no, no tan grande con te, con, como son los terabytes pueden ser gigabytes pueden ser millones de observaciones o pueden ser miles de observaciones pueden ser eh, miles de variables lo que son eh, características de la data o pueden ser unas 12 o 15 variables ¿okay? entonces lo, el objetivo es extraer data que alguien pueda tomar una acción con eso ¿Okay? no se trata de reportes reportes era lo que era Business Intelligence y ahí presentábamos información de una manera que alguien pudiera ver los reportes Analytics se trata de decir pasa esto y esto pasa porque hay un porqué y hay que darle una información así Analytics se trata de explicarle lo que, lo que obtuviste a tu compañero que se sienta al costado tuyo en tu mismo equipo y, y, y presentarle la misma información al CEO, al gerente general de la empresa y que nos puedan entender lo mismo ¿Okay? entonces eso es algo que el estadístico uh, no estaba acostumbrado a hacerlo el, la persona que estudia estadística pura puede comunicarle muy bien las ideas al jefe superior al, al, al supervisor pero de repente lo mandas a un gerente general y no puede transmitirle esas ideas de qué es un valor p o un p-value o qué significa algo que sea eh, significan uh, no sé no los términos en español importante, importante que sean que tengan eh, sentido eh, entonces tienen que poderlo comunicar a cualquier nivel nivel gerencial o nivel del mismo equipo de trabajo ¿okay? cubre una variedad de actividades Okay, incluyendo el control de la data, lo que se llama limpieza de datos. La data siempre está muy sucia. Okay. Las empresas han ido recolectando data, han ido recolectando la data y no no han sabido a almacenarla de una manera congruente. Entonces, la primera labor de un data scientist es limpiar esa data. Normalmente, el trabajo que te toma el 100%. Eh, la limpieza de datos te va a tomar un 70%. ¿okay? Luego de que tu data está limpia, o que tiene sentido, pasas al modelamiento, aplicar modelos estadísticos a esa data. Esto te toma un 10% de tu tiempo, o 20%. ¿okay? Y cuando uno haya modelado, extraído el significado que le puede servir a alguien, tienes que presentar esta información en una forma sencilla, que es la última parte a utilizar técnicas de visualización a mapas lo que sea necesario para que cualquier persona lo pueda entender ¿ok? y esa es la última parte, entonces hay tres etapas en esto que es Analytics limpieza de datos modelamiento, que es prácticamente utilizar las, las técnicas que han utilizado los estadísticos por años de años de años y que Computer Science o Analytics vino y le puso un nombre bonito ¿ok? um, antes los neural networks los, los, los networks eh, neuronales eh, las redes neuronales estadística la ha venido usando muchísimo tiempo y no fue hasta que computer science vino y que le cambió el nombrecito a algo oh, neural network, suena bien bonito hasta que simplemente le dieron un twist pero es simplemente utilizar esas técnicas que se han utilizado por mucho tiempo y luego de que tú extraes el resultado presentarlo de una manera sencilla ¿okay? entonces ya hablamos de que hay data por toda, todas partes ¿okay? um, pero hay... ¿qué es lo que falta? y por lo que se hace que Analytics sea una carrera muy bien vista en este momento, hay falta de talento ¿okay? hay falta de gente que combine estas habilidades que pueda limpiar la data modelarla y presentarla de una forma sencilla ¿Okay? eso es lo único que está faltando um, porque ya les dije que los estadísticos llevan años de años de años entrenando a gente para que pueda modelar la data pero de repente no los están formando para limpiar tal cantidad de datos ¿okay? o para presentar los datos de una manera sencilla Computer Science, Ingeniería Informática nosotros los ingenieros informáticos sabemos programar muy bien podemos aprender un nuevo lenguaje de programación fácilmente lo que nos facilita poder limpiar la data pero qué pasa con la parte de modelamiento que el estadístico la tiene eso nos falta cierto entonces analytics es una carrera que combina tres cosas limpieza modelamiento y presentación entonces el el, el data scientist tiene que tener esas tres características ¿okay? presentar la información de una manera sencilla no es tarea fácil um, los reportes los reportes que uno le da al gerente general no pueden ser los reportes de 100 páginas al gerente general tienes que dar una página que sea un, un resumen que diga en el primer párrafo los, los hallazgos lo que has hallado en la data y qué es las acciones que deben tomar las recomendaciones en la primera página a él no le va a interesar si aplicaste un decision tree o un neural network a él le interesa saber qué encontraste y qué es lo que me estás recomendando ¿Okay? Para esto se necesita un entrenamiento, no es algo que, que salgamos sabiendo de la universidad. A presentar la información también es algo que se necesita entrenar a la gente. ¿Okay? Entonces el Data Scientist hace esto. ¿Cuál es la demanda de Analytics? La demanda de Analytics para el año 2018, según McKinsey, McKinsey es una empresa consultora en Estados Unidos, dice de que va a haber uh, una demanda superior del 50 al 60%, en eh, talento de analytics, ¿okay? ¿Por qué? Porque va a haber va a haber personas no entrenadas para esas tareas. Las empresas van a seguir acumulando exponencialmente data, pero no va a haber personas preparadas para para hacer esto, ¿okay? Entonces hay muchas oportunidades en esta parte. ¿Cuál es la, el perfil de carrera? Llevo llevo eh, varios slides hablando del Data Scientist el científico de la data ¿okay? eh, buscando en internet encontré este gráfico este gráfico salió en el eh, Harvard Business Review que dice cuál es el perfil de un Data Scientist ¿okay? entonces un círculo dice que necesita tener algo de ingeniero hablamos de la limpieza de datos el, el, el entender el problema ¿okay? El ser lógico en plantear una, una solución o un plan. Tenemos math, matemáticas y estadísticas, modelamiento de datos. Necesitamos ser capaces de modelar, de aplicar neural networks, decision tree, regresión logística, regresión lineal, todas estas cosas que nos ayudan a, a, a, a sacar los insights, a sacar la información de la data. ¿Okay? Hacking, computer science. ¿Por qué computer science? Porque necesitamos programar. Ahorita voy a, a, a describir un poco las herramientas Que utilizamos día a día Y van a ver que en todas se necesita programar Son muy pocas en las que vamos a hacer clic y, y arrastrar las cosas Son muy pocas e Incluso si arrastras, haces clic y arrastras cosas Es más peligroso que tú programar todo Entonces necesitamos que la gente sepa, sepa programar Hacking, ¿por qué hacking? Necesitamos gente que se conecte al API, al, al API de Google Maps. Necesitamos gente que eh, extraiga información de, de Twitter. ¿okay? No, no estamos hablando de gente de que malogre el modem del gobierno y que extraiga la data que está en su ahí y no, sino que gente que sea capaz de extraer información de una manera sencilla. ¿okay? De que no esperar que la empresa te dé data, sino tú mismo ir a encontrar data que pueda ser de suplemento para, la, para el proyecto que estás analizando ¿okay? ¿Cuál es el beneficio um, de, de ser un Data Scientist? Eh, este, este cuadro muestra un poco eh, el salario de los chicos que salieron de la maestría en la que yo estudié y en la que trabajo en este momento a lo largo de los años ¿okay? 2008 fue la primera promoción de esa carrera salieron muy bien, todos salieron con trabajo de ahí vino la regresión un caos ¿okay? entonces ahí hubo un, un bajo pero desde el 2009 ha estado prácticamente en, en su vida y estos sueldos en Estados Unidos ¿sí? se comparan mucho con, con los de un MBA ¿okay? um, lo bueno de estudiar Analytics es que llega a ser más barato que estudiar un MBA y hay esa proyección de que para el 2018 va a, haber una, va a haber un déficit de Analytics ¿ustedes creen que para el 2018 va a haber un déficit, déficit de MBAs? jamás, todo el mundo estudia MBA ¿Okay? entonces, si se quieren mover para una área en la que va a haber demanda y, va, y los salarios están cada vez incrementándose es esta ¿okay? esa es data real, data, data sacada de mi maestría un poco las herramientas que necesitamos um, estudiar o familiarizarnos para hacer analytics La que más utilizamos en donde yo estoy, en, en la región de Estados Unidos donde yo estoy es SAS, okay, SAS es la compañía eh, más importante en lo que es estadística eh, Hacen un software que se necesita programar, tiene su propio lenguaje de programación y ellos solamente se dedican a hacer software estadístico, ¿okay? eh, Es una herramienta muy buena, pero una licencia para una computadora, para un usuario, cuesta 90 mil dólares, ¿okay? Hay empresas que sí, lo necesitan usar sí o sí, o sea, no tienen ni... no se libra. Bancos y farmacéuticas, compañías farmacéuticas, no pueden utilizar otro software que no sea SAS, ¿Por qué? Porque el gobierno viene y les dice ok, ese es tu modelo para decir a quienes les vas a dar un préstamo bancario o no dime cómo lo hiciste y tienen que, tienen que, que decir cómo lo hicieron con una herramienta que sea validada por el gobierno se es validado por el gobierno ¿okay? Empresas grandes, Walmart a, a mí Walmart no me dejaba instalar nada que no fuera propietario yo no podía instalar y no podía instalar otras herramientas de las que voy a hablar entonces ellos y tienen suficiente dinero para comprar licencias um, corporativas, que son lo que se llama. Entonces empresas grandes, bancos y, eh, bancos y farmacéuticas tienen que utilizar esa herramienta. ¿okay? R es lo contrario. R es la herramienta open source eh, que hace mucha competencia a SAS. Las universidades enseñan R porque es gratis. Pero ese es el, si te vas a trabajar en un banco, tienes que aprender SAS. Okay, entonces, tiene unos trade-offs ahí. SPSS también es una muy buena herramienta. Es muy conocida en las ciencias sociales. Los psicólogos uh, la utilizan mucho. Es un poco más de point and click. No es, no es mucho de programación. SAS y R es bastante programación. Uh, SPS, si tienes que hacer click y y... y hacer. Python, Python es una herramienta que está de moda en Estados Unidos Nosotros en el master la estamos comenzando a enseñar con mucha fuerza Yo acabo de estar en el Python en Canadá Buenísima herramienta, tiene mucho potencial para, para, para el futuro las, las librerías que se llaman pandas, anacondas um, Todas esas, esas, esas librerías Son las mejores para, para hacer Analytics en este momento Es una herramienta muy joven la, En la conferencia de Python Todo el mundo era joven Algo muy diferente, diferente Cuando vas a una conferencia de SAS Que todo el mundo es viejo ¿okay? Entonces esto, Python es una muy buena Si van a aprender una herramienta De esas cuatro SAS no la pueden aprender porque no tienen acceso a la, a la herramienta La que les recomiendo yo es Python Okay. yo la estoy aprendiendo así que nos podemos mandar mensajes okay. um, en el Python estuve en una, en una charla en la que el, el ponente decía ¿quieren ser un data scientist? necesitan aprender algoritmos, estadística, eh, linear algebra, algebra lineal, SQL, Python, Java y Scala no tengo ni idea de qué es Scala okay. Java Sí, sí, sabemos, ¿no? Entonces, eso es lo que estaban recomendando ahí en Lycos. Entonces, más o menos les he hablado de en qué podemos aplicar Analytics. En la maestría que yo trabajo, tenemos proyectos. Las empresas vienen y nos dicen, tengo esta data, ayúdame a extraer valor de esa data. Tenemos proyectos con todas esas áreas. Retail, eh, telecomunicaciones, advertisement farmacéuticas, todos los que se aquí. Uh, no les puedo hablar mucho de los proyectos porque firmamos eh, acuerdos con confidencialidad. confidencialidad. Este, ¿no? Del que sí les puedo contar y que es un poco da un poco de risa es de la de la oficina central de inteligencia de la CIA. ¿La CIA? <risa> eh, la, CIA la CIA vino y nos dijo tenemos este proyecto que es eh, hay un montón de data. Eh, y tenemos en esa data hay una persona que, se, que fue a un hospital y esa persona desapareció ¿okay? eh, esa persona está infectada de una enfermedad que podía contaminar a todo el mundo que hubiese estado alrededor de él de toda esa data, de todas esas personas con muchas variables diciéndonos un montón de información ustedes nos tienen que decir quién es esta persona y quiénes estuvieron alrededor de esta persona. ¿Ok? Entonces, un grupo de alumnos se encargó de ese proyecto y ese proyecto fue como que un concurso que hubo a nivel nacional. Y nuestros alumnos pudieron, fueron los primeros en decirle a la silla, eh, esto, este, esta, esta es la persona. Y ustedes, para hacer el problema más difícil, hubiesen tenido que hacerlo de esta manera. Entonces, y fueron a ayudar a otros profesores en otros departamentos. Entonces, esos son. Bueno, también hay deportes. Deportes viene el, el campeón de la, del Super Bowl. No entiendo nada de fútbol americano, pero es prácticamente predecir. En Estados Unidos hay un fútbol americano y lo que se llama un draft, que es cómo van extrayendo los jugadores, cómo van escogiendo a los jugadores, los equipos. ¿Okay? Vino, vino el campeón de la, del Super Bowl y dijo hagan un algoritmo para predecir cómo va a ser esa ese, no, no sorteo, ese, selección. esa selección de, de, de jugadores entonces <risa> esto por ahí por ahí van las cosas aerolíneas ¿qué, qué hacemos con las aerolíneas quieren saber eh, cuando uno está comprando por internet cuál es la persona que con más eh, like -hood"? no sé cómo se llama con más no sé, oportunidad, oportunidad nos va, va, esa persona va a comprar el pasaje o no ¿okay? data, que es lo que se llama web analytics ah, viene, no sé eh, ¿quién más? Eh, retail, retail normalmente quieren elevar las compras eh, con, con, mar con oportunidades de marketing telecomunicaciones, vino Cisco nos dio un montón de datos. tú te imaginas que Cisco siendo recolector de data, siendo, estando en en software ¿ustedes creen que la data de Cisco era la más limpia? no, era la más sucia que habíamos visto en toda nuestra vida y era la que más, la, la que más nos dio la, la, la, data, la data más grande que habíamos visto ¿okay? entonces ahí todos, todos, todos están interesados en... todas las áreas están interesadas en, en saber qué se puede hacer con esta data ¿okay? entonces ahora les voy a contar un poco eh, de lo que hicimos con Walmart eh, en lo que es text mining ¿okay? entonces text mining es una área de data mining que se trata de analizar data textual ¿okay? entonces text mining tiene varias, varias etapas en primer lugar la definición de, de text mining es encontrar patrones y, eh, y trends en, en, en data textual ok no estructurada. Esto es lo que se llama no estructurada porque no hay una estructura. La, el texto puede ser de cualquier forma. ¿okay? Eh, sumarizarla y producir un output que sea útil para tomar decisiones. ¿okay? Hay un input que puede ser data de Twitter, data de, de encuestas, data de internet, los reviews que hacen la gente en Amazon, por ejemplo. ¿okay? Toda esa data textual va a un proceso que se llama text mining, que si me pongo a explicar tax mining, ¿qué es? Me demoro una semana. ¿okay? Entonces, es prácticamente convertir esa data no estructurada en unos y ceros para poder aplicar los mismos algoritmos que los estadísticos han estado aplicando por años y para producir lo que se llaman clusters, que son segmentos. ¿okay? Segmentos o para producir una categoría. ¿okay? Entonces, hay dos tipos. hay clustering, que son segmentación o una, una predicción ¿okay? en este caso les voy a mostrar los dos el primer ejemplo que, que tengo es que Walmart estaba interesado en eh, entender un poco a sus clientes ¿okay? entonces les mandaron una encuesta les dijeron dime, cuéntame áreas de tu vida por las que estás preocupado eh, en este momento ¿okay? entonces la gente se podía mandar a a escribir lo que sea, ¿ok? si querían escribir párrafos de párrafos, podían escribir párrafos de párrafos pero como a esa gente le estás pagando, no te van a escribir párrafos de párrafos, te piden una línea x ¿sí? entonces la gente decía, eh, me preocupa mi estabilidad laboral, por ejemplo o <coughs> mi mamá está enferma y puede que necesite cirugía ¿ok? entonces la gente podía hablarle de lo que quisiera lo que encontramos con text mining y por qué text mining funciona y por qué podemos hacer segmentos es que la gente cuando preguntas a, a gran cantidad de gente la gente habla de lo mismo ¿Okay? entonces por eso los segmentos funcionan, funcionan en la data aplicando lo que es, lo que es eh, segmentación clustering encontramos que habían cinco segmentos el segmento más grande estaba preocupado por la estabilidad estabilidad de que estaba esto fue más o menos saliendo de la recesión en el 2010 estaban preocupados por la seguridad de sus trabajos Estados ¿ok? la gente ya está estados unidos estaba saliendo de, de, de la recesión pero todavía la gente seguía preocupada por su estabilidad laboral estaban los fondos de, de, de jubilación habían sido eh, impactados por la recesión y estaban Preocupados por la economía, por los fondos de, de retiro. Estaban preocupados por los... Esto, es, esta encuesta salió en verano. En verano, antes de que comiencen las clases escolares, que comiencen las clases de, de, de universidad. Estaban diciendo de que estaban preocupados por sus hijos, por el futuro, por, el, por la universidad, por las oportunidades de empleo. ¿okay? Por la estaban preocupados por la salud. Y esto fue bien interesante porque esta encuesta salió a gente más o menos entre los 30 y 35 años, ese fue el target. Y salió que estaban preocupados por la salud de los papás. Entonces fuimos con estos resultados donde siempre hay una psicóloga en el, en el departamento de Marketing Insights y le explicamos, oye, está saliendo hijos y papás. Y ella nos dijo de que había algo que a los entre los 30 y los 35 se llama la edad del sándwich porque ya comienzas a tener hijos y los papás comienzan a envejecer mucho y ya tienes doble problema ¿okay? luego eh, estaban preocupados por comprar una nueva casa o por tener un nuevo trabajo y esto viene normalmente a la par en Estados Unidos cuando encuentran un trabajo normalmente se tienen que mudar de estado y comprar una nueva casa ¿okay? entonces ¿cómo lo pueden aplicar esto? Normalmente esto se hace en el departamento de Analytics. Eh, Analytics eh, colabora con muchos otros departamentos. Entonces, si tú vas donde Marketing y le dices a Marketing, me ha salido estos resultados, eh, ellos, ellos pueden extraer información de acá y decir ok, nuestras campañas de verano van a decir, no te preocupes, no, te, no dijeron eso, pero esto, pueden decir cosas así como, no te preocupes por la por la, tu seguridad eh, por tu estabilidad laboral y darles alternativas para que un poco se sientan identificados con estos mensajes ¿okay? la cosa es entender a los consumidores para poder darles productos darles eh, mensajes con los que ellos se sienten, sientan que hay una empatía para que haya una empatía con la marca ¿okay? entonces de estos segmentos si, si el último segmento es que la gente está preocupada por por una casa o por un nuevo trabajo, no les conviene les conviene irse a los dos primeros que son los más grandes entonces, simplemente el texto el texto fue bien abierto los textos eran estos a partir de esto y fueron alrededor de 5000 respuestas que teníamos llegar a esto porque aplicaste un, un modelo estadístico en vez de que antes lo que hacían era contratar a una persona para que los lea cada texto y la persona misma darle un nombre esa persona se ha demorado un montón la empresa que hacía ese servicio cobra un montón porque cobras por hora, hora, hora hombre si una persona puede hacer ese análisis en cuatro horas a lo máximo, en un día es una, una ganancia increíble para la empresa ¿Okay? entonces esto es lo que es TextMind eh, otro ejemplo eh, en el Facebook de Walmart preguntaron: esto era en el verano, en eh, mayo 28, eh, nos gustan mucho estos días largos. En, en, en verano, normalmente el, el día dura hasta las 9 de la noche. ¿Cuál es tu actividad favorita del verano? ¿Okay? Esto tuvo alrededor de 1500 respuestas. Entonces analizamos esas respuestas y nos dio cuatro, cuatro clusters. El primer cluster. Eran todas las personas que les encantaba estar con su familia ¿okay? ah, Estaban diciendo de que en el verano les gustaba pasar más tiempo con su familia Con, con sus amigos, estar, estar afuera eh, Otros, los que no les gustaba mucho el sol, no les gustaba el calor Los, los, los, los nombramos night lovers, los amantes de la noche <risa> Estas eran las personas que hablaban del aire acondicionado, de la noche, de... Del helado. ¿okay? Um, luego estaban los vacation lovers, los que les encantaban las vacaciones de verano. Hablaban de, de estar en, en vacaciones de la universidad, del colegio, de que les encantaba el clima. ¿okay? Y el último cluster eran los, que eran los amantes de la playa. ¿okay? Y hablaban de nadar, de ir a la playa, de flip-flops. Entonces, cuando uno recibe estos, estos resultados, lo primero que se tiene que preguntar es, ¿estos resultados tienen sentido o no? ¿Okay? Entonces, ¿nos vamos a ¿para quién le estamos analizando esto? ¿Para quién le estamos analizando esa data? Para Walmart. Walmart en todo Estados Unidos eh, tiene mayor presencia, mayor ganancia en la parte central de Estados Unidos. No en las costas, porque la costa de California los odia, y la costa de, de este es gente con dinero. Entonces... Walmart tiene todas sus compras, más que nada, por la, por la clase un poco baja y por las mamás que están tratando de agarrar dinero. Entonces, en el medio de Estados Unidos es donde más hay dinero. En el medio de Estados Unidos no tienen acceso a la playa. ¿Tiene sentido de que este cluster sea más chiquito que este? Sí, okay. Luego, Family Lovers. Dije que las mamás son el, el público más importante de Walmart. ¿Por qué? Porque las mamás están tratando de ahorrar dinero, no les interesa ir a la tienda bonita, sino que les interesa ir a donde van a sacar más provecho de su dinero. ¿Quiénes son los family lovers? Cuando contestan en Facebook, ¿qué es lo que más les gusta? Las mamás. Entonces, este cluster tiene sentido, es el más grande. Si tú vas con esto, donde marketing, le dices a marketing, oye marketing, esto me ha salido, ¿dónde crees marketing que va, va a gastar el dinero? el budget que tienen, el presupuesto que tienen en beach lovers, en vacation lovers o en, en family, family lovers en family lovers. lovers y esto es simplemente analizando una respuesta de Facebook no se pueden basar todas las respuestas en esto porque son no más 1500 respuestas que es muy poco pero esto puede ser puede ser útil para para apoyar a otros estudios que se estén haciendo en ese mismo momento ¿Okay? entonces esta es información no estructurada el último ejemplo que tengo eh, de lo que es text mining les dije que en text mining había dos cosas la primera cosa segmentación que ya lo vimos con dos ejemplos y la última cosa es predicción estamos tratando de predecir algo este es un proyecto que hice para una clase de seguridad de, de seguridad de software eh, y era prácticamente dime qué tuiteas y te diré quién eres ¿Okay? Entonces, yo estaba tratando de predecir si gente podía utilizar la API, el, el API de Twitter y predecir qué tipo de usuario eras, ¿ok? Yo venía de, de, de trabajar en Walmart, entonces yo quería, yo quería predecir si Walmart podía utilizar este algoritmo para, para predecir si la persona era una mamá o no, para que le pudieran mandar mensajes spam, Okay. ¿Sí? <risa> Entonces, le puse la máscara de que quería saber si eran teenagers o no para predecirles si, si, si los si iban a molestar a los chiquitos pero en verdad yo quería saber si podían entrar con las mamás o no ¿okay? Al technological oriented person eran los kicks porque me interesaba saber si podíamos predecir quién eran los o no ¿okay? Entonces, extraje la data, uh, corrí un algoritmo de predicción que fue un decision tree un, un árbol de, de, de predicción y para teenagers para niños más que nada uh, el algoritmo pudo predecir correctamente un 86% de veces que la persona era un teenager o no ok en el caso de los kicks eso sí me fue malísimo ¿okay? solamente en un 28% se pudo predecir correctamente quién era un geek o no. ¿Okay? Esto, ya, ya analizando ya por qué, porque habían fallado, es que los geeks hablan de todo. ¿Okay? De todo, y cambian de temas, y cambian de temas. Entonces no hay algoritmo que los pueda predecir. En cambio, en cambio, ahorita cambio, digo. Entonces, mamás. Mamás pude predecir con casi 80% de... de de, de, de, de, éxito. de éxito ¿Quién era una mamá o no? ¿Okay? ¿Entonces por qué? ¿Por qué teenagers y por, por qué mamás se pudo predecir correctamente? Porque las mamás y los teenagers hablan de lo mismo Los teenagers hablaban de Justin Bieber, hablaban de One Direction Hablaban de las mismas cosas, de, hacer, de ir a los parties, de hacer las tareas De las mismas cosas Las mamás también hablan de lo mismo Entonces el algoritmo que está tratando de, de armar un árbol de decisión en base a las mismas palabras que están utilizando puede jugar mejor con los dos tipos, ¿ok? Entonces, este algoritmo lo puede utilizar una empresa que está tratando de mandar spam para alguien o lo puede utilizar el gobierno, por ejemplo para tratar de predecir eh, o para tratar de, de incrementar la seguridad con, con los niños, ¿ok? Entonces, esas son un poco las las un poco las aplicaciones en vida real, con, con data real de lo que es se puede hacer con, con analytics ok ah, les voy a contar un poco del máster donde yo trabajo este máster en analytics en la universidad de Cardinal del Norte eh, dura 10 meses eh, es súper intensivo tiene que estar la gente ahí desde 9 de la mañana hasta 5 de la noche, es presencial no se puede hacer en en, remotamente el máster porque analytics es una carrera que hay que hablar con el psicólogo, hay que hablar con, con el gerente de la empresa, hay que hablar con tu supervisor, tienes que hablar con mucha gente eh, nos interesa mucho el trabajo en equipo queremos gente que pueda trabajar bien que se vuelva bien en equipo es hands on lo que significa que la gente está con la computadora todo el tiempo, no hay mucha teoría porque si se acuerdan de qué es un Data Scientist el Data Scientist no es el estadístico sino te irías a estudiar estadística el, el Data Scientist en, eh, es una combinación de muchas cosas y por eso tienen que estar contra, constantemente con, con, con las herramientas aprendiendo todo um, 100% de los estudiantes, de los 85 estudiantes que tenemos eh, reciben más de una oferta laboral antes de graduación normalmente la persona recibe entre 5 a 7 ofertas laborales eh, hay un pr proyecto de practicum que es que la empresa, una empresa real viene y te da data real para que puedas durante 8 meses jugar con esa data y al final del, del, de la maestría presentar esa, lo que has extra, la información que has extraído a la misma empresa ¿Okay? entonces hay, hay tareas, hay todo, todo pero este practicum project que es como la tesis es muy importante porque agrega como entre uno o dos años de, de experiencia laboral cuando uno sale. ¿okay? Eh, si quieren más información, ahí está la web. ¿Okay? Y ahora les voy a contar un poco de Mentor.me. Voy a hacer mi pitch de Mentor.me. <risa> so, para los que no se quieren ir a estudiar Analytics, porque yo no les puedo ayudar para Analytics, porque yo evalúo las personas que quieren estudiar Analytics. Esto, para los que no quieren ir a estudiar Analytics O no quieren ir a estudiar Analytics A la universidad a la que yo estoy eh, Mentor.me brinda asesoría eh, Para gente que se quiera ir a estudiar de pregrado El MBA o el Master eh, Asesoramos en lo que es selección de escuela Ensayo, resumen y preparación para la entrevista La preparación para la entrevista es sumamente Sumamente importante. ¿okay? Yo evalúo gente que viene uh, con, un, con los papeles preciosos y viene a la entrevista y simplemente la valora. ¿okay? Entonces hay que tomarse en serio, muy, muy en serio, la entrevista. Y para profesionales que se si quieren ir a trabajar allá, eh, brindamos asesoría en lo que es resumen, cover letter, preparación para la entrevista y networking profesional. Aquí también falta el networking. El networking es muy, muy importante. Es, es comunicarse con los profesores que nos van a dar la ayuda financiera eh, un poco de las eh, universidades a las que hemos ayudado a gente a entrar nos falta NYU, es el último, la última persona que acaba de eh, recibir eh, admisión y beca en NYU ¿okay? y las empresas en las que hemos ayudado a gente a, a obtener una, una oferta de trabajo son algunas de estas ¿okay? Y si no los he convencido en toda mi charla de por qué deben moverse analytics eh, Hace poco Harvard Business Review nombró al Data Scientist la profesión más sexy del siglo del XXI <risa> ¿Por qué? Porque hay demanda, porque hay dinero y porque hay oportunidades de trabajo en el futuro Ahora y en el futuro ¿okay? Entonces esto, sin más esto Quiero preguntarle qué preguntas sí, sí, sí. tiene uh, y si tienen alguna alguna consulta. Una pregunta, este están mucho el tema de sistemas expertos con ingeniería del conocimiento. Tú sabes que ahí también para usar los algoritmos y la de datos para poder hacer el tema tiene que ver con, digamos, de alguna forma crees con text mining o exportación de datos o de manera, se relacionan si sí se relacionan, lo que pasa es que viene a ser una área de lo que es analytics sistemas expertos es prácticamente el nombre que se le da a la investigación que hacen en computer science en la, la, la investigación que hacen en ingeniería, ingeniería informática combinan inteligencia artificial um, algoritmos, muchos algoritmos eh, per, perform, performance entonces es una área que ayuda a que los modelos existan, acuérdate que Analytics no hace los modelos nosotros utilizamos modelos que otros han hecho, entonces Sistemas Expertos se encarga de hacer los modelos para nosotros poder utilizarlos ah, okay. ¿Okay? Okay. Una pregunta, yo soy publicista de profesión comunicadora uh -huh. ¿Como esto tiene que ver mucho con, con Science y esto podría yo aplicar para ese curso o es totalmente... No, sí, Nos, nosotros recibimos, nosotros hemos recibido este año 800 postulaciones ¿okay? uh -huh. De las 800 personas que estaban interesadas uh -huh. había de todo Había periodistas, había gente que había trabajado en el gobierno Siempre vas a atender a los estadísticos, porque ya saben, uh -huh. la estadística, a los matemáticos, psicólogos, eh, hay de todo. Pero ¿cómo se con el tema de la programación de los algoritmos? Aprendes. O sea, te cuesta más, te cuesta más, pero no te cuesta tanto la última parte. La, tres partes. Limpiar, uh -huh. modelar, presentar. Claro, a ti no te va a costar claro. presentar, presentar. Al ingeniero informático que nunca ha presentado en su vida le va a costar presentar y modelar, porque no, no estamos muy acostumbrados uh -huh. a la estadística. Entonces, todo el mundo sufre en prácticamente dos áreas, que hay que ponerle más ganas, pero en la, en la última no. ¿Y de qué rango estamos hablando en inversión? ¿Para, esa, para, ¿Para la maestría sí. de esta? Sí, de 10 meses. Esto... <risa> sube cada año. sube acá. Y respecto a lo tuyo que es de mentor, eh, si mentores, no sé por no dónde perdóname. Eh, Tienen convenio con Halt o no? No, no tenemos eh, convenio con nadie. Lo que pasa es que nosotros tenemos contactos en muchas en muchas universidades, pero, pero no tenemos.. Yo específicamente quiero aplicar a HALT. ¿Normal ¿Sale? o no? ¿O tiene que ser de las que ustedes han mencionado hoy. ¿Cómo se escribe H-U-L-T eh, <risa> Es escuela de negocios, es una que se creciendo muy rápido que solamente hay en Shanghái, hay en Dubái, en San Francisco, en New York No tenemos no contacto con esa, ¿tú? pero es lo mismo, es lo mismo Toda la aplicación para Estados Unidos es lo mismo <risa> en todas partes okay. ese examen, TOEFL, GRE y... GRE me piden ahí GRE okay. Nosotros no... Esta maestría no pide GRE Es lo, lo, lo más raro del mundo, pero... Mm. Esto normalmente es TOEFL, GRB, ensayo, resumen, cart tres cartas de recomendación y listo. Aquí, gracias. ¿Tienen otra pregunta? Sí. Este, ¿Qué manejabas tú cuando este, ingresaste a esta maestría? Porque pusiste como que cuatro este, cuadrantes o áreas. Ajá. Cuando yo me fui, no sabía nada. A ver. Sabía Computer Science porque tenía Ingeniería Informática ¿ok? sabía, sabía la base de programación, pero no sabía SAS, no sabía Python, no, no existía Python, Python estaba comenzando No sabía R, sabía Java, que no me sirvió de mucho Yo tuve que ir a aprender como todo el mundo ¿ok? Sabía programación, eso no me fue difícil Saber qué es un if statement, qué significa if, then, bla, que hay mucha gente que no lo sabe Entonces, muchas carreras que no lo saben Entonces. Hay que, las carreras que no lo saben tienen que trabajar un poco en eso sabía computer science, sabía programación sabía matemática, estadística no, no tenía ni idea no tenía ni idea que era una regresión lineal ahora, si no supiera que es una regresión lineal no me aceptaría en ese máster porque ya hacen la entrevista personal y la primera pregunta es ¿qué ¿es una regresión lineal? explícanos una regresión lineal ¿cómo le explicarías al gerente general una regresión lineal? a mí no me hicieron esa pregunta porque yo me fui a la segunda promoción, promoción que prácticamente me decían ven pero no sabía mucho, tuve que aprender pero como tenía la base de los cálculos, de la física, de la probabilidad se me hizo un poco más fácil que la persona que venía de tener experiencia laboral 30 años porque hay gente de todas partes, de todas las edades no sabía trabajar en grupo algo que Perú hace muy bien es trabajar en grupo Estados Unidos no hace eso, eh, China no hace eso, India India, más o menos, pero Perú sí lo hacen. Perú no sufre trabajando en grupo y eso es algo que a mí me sirvió mucho porque la forma en que te evalúa este máster es cada persona te rankea. Al final de cada mes recibes 10 puntos, 10 personas te, que han sido tu trabajo, tu equipo de tareas y tu equipo de práctico te rankea. Entonces a mí esas partes me salía bien. Podía sufrir con la matemática y la estadística, pero esa parte no la tenía que sufrir mucho. La comunicación sí me costó, porque no, no, no, no, era, muy, era muy diferente a cómo se hace acá. Entonces, do, normalmente se sufren dos cosas, pero trabajo en equipo muy bien. Es algo que en Perú, y es algo que les atrae mucho de Latinoamérica, que la gente ya viene muy dispuesta a trabajar en, el, en, el, en equipo. De repente tienes que aprender cómo trabajan los chinos, cómo trabajan los indios, pero... Te adaptas. O sea, es algo que es algo muy diferente a que les cuesta mucho a los chinos, por ejemplo. ¿Y la área de fácil? Aquí no sabía nada. <risa> <risa> ¿Pero ¿Qué nivel de complejidad se necesita? No mucho. O sea, es que te enseñamos. Por ejemplo, hay un, hay un curso de cómo sacar data de la API de Google Maps. entonces. Si es que ya has tenido una base de, de programación, ya, ya la puedes ir aprendiendo. Si tienes una, hay gente que nunca ha visto programación en su vida, pero al final pueden hacer todo si es que les les, les enseñas con, con calma. Entonces, no, normal. ¿Es este, qué tanta es la demanda de la laboral en el campo de la medicina, por ejemplo, para prevenir de enfermedades y diagnosticables. Es muy buena. Hay, hay bastante, lo que se llama research que es esto investigación eh, es algo que se ve bastante hay, hay, hay muchos egresados ¿qué tanto no se ve limitada con el tema de la privacidad? privacidad. De la... lo que pasa es que cuando ya estás en la empresa ya, estás firma, ya tu primer día firmas un montón de cosas que te dicen no vas a hablar de eso, no vas a hacer esto toda la data que tú tengas no puede ser transmitida entonces ya estando dentro de la empresa es es, o sea, ya estás dentro del, del ambiente, ¿no? Entonces ya la data de la empresa es la data de la empresa y puedes hacer con ella la que quieras. Lo que no se puede, por ejemplo, algo que a mí me llama mucho la atención, bancos no pueden, cuando hacen sus modelos financieros, aquí le voy a dar préstamo, ¿no? Ellos no pueden meter la variable, variable de sexo, si eres mujer o hombre, en sus modelos. Así sea el, predictor, el mejor predictor del mundo, no le prestas al hombre porque no te va a pagar no pueden por ley entonces yo imagino que en la en la en, en, medicina. en la medicina uh -huh. no tienen esos esas cosas o sea ellos pueden meterle eh, género sí, o sea sí, todas sí. esas cosas pero cuál es la mayor demanda por ejemplo, el empresas que quieren hacer medicamentos o en hospitales que están buscando curas para desarrollar no hay de todo de todo o sea si por ejemplo la persona trae un background si estudió biología de pregrado y estudia analytics de posgrado se vuelve, para, ese, para esa área es muy bueno porque ya, ya no tienes que aprender esa área de, la, de genética y todas esas cosas, entonces esa, esa intersección de carreras es muy interesante, pero hay, hay, demanda en, en, en, hay demanda hay mucha demanda en hospitales y hay mucha demanda en farmacéuticas o sea, farmac farmacéuticas es una de las áreas que más recluta de, de, del máster ¿Cómo que eso tiene que ver también con los tema de la opennad? Que son análisis abiertas y después las puedas construir. No sé si está este con otros usted aplica el tema de abrir la data de la gente de salud para que después puedan analizar. Sí, votar. O podría decir, ¿cómo tú dices una epidemia o algo que, Sí. Sea? Eso es algo que está bastante... que la misma gente, que la, hay mucho, mucha gente que está demandando que el gobierno muestre más data para que pueda ser analizada por, por cualquiera, ¿no? O sea, yo tengo un tiempo libre, me, me mando a analizar esa data. Entonces, es la misma gente que está pidiendo y el gobierno se está, se está dando cuenta de que necesita ser más transparente y dejar la data abierta. Y encuentro problemas con ese tema de data abierta, el tema de sobre datos, sobre cierto tipo de datos por ejemplo Facebook es algo que nosotros no hemos podido a no ser de que vayas y hagas copy-paste de los comentarios y que después elimines el nombre no podemos ac acceder a mucha data que Facebook tiene y que no deja de que los utilicemos no, entonces, que no es un API que te, te permiso de la persona Ajá. No es un... y eso ya es muy difícil, entonces Twitter cambia su API cada, sí, cada mes entonces sí. las cosas que se hacen tienen que ir variando Facebook es muy restringido con la data que te da Pero hay otras maneras de obtenerlas Las mismas empresas, por ejemplo, los bancos Venden data Entonces tú puedes Tener tu data acá Y comprar data Y juntarla Y tener una data más Más Rica, ¿no? También empiezas a buscar dónde hay fuentes de tanta data Sí pero con eso vienen errores también porque cómo sabes que Juan Pérez es el mismo Juan Pérez de acá entonces es riesgos normalmente la empresa tiene tanta data que no ha explorado que con la data que tiene puedes empezar a hacer grandes cosas y después parte de Después asesoras a las empresas para que tengan una manera correcta de... Claro, esa data, claro. De decirle, oye, lo que estás sí. haciendo debería cambiar el proceso de cómo... Sí. Cómo estás capturando esa data para que nosotros seamos... Nosotros claro, ac ¿cómo? acabamos de terminar 17 proyectos con empresas, con desde cualquier... Muchas empresas. Y los chicos de la maestría, una gran parte del proyecto es decirles cómo deben cambiar su recolección de data, porque... Normalmente es un desastre, o sea, ha habido sistemas que han venido y han tratado de parchar cosas y... O sea, nosotros sabemos cómo es eso, ¿no? Entonces, sí. entonces esto, hay mucha... Ni siquiera tienen diccionario de datos o es una persona que se encarga de extraer la data y esa persona no te dice qué significa esta variable y esa variable te resultó muy importante. Entonces, simplemente tener un diccionario de datos es algo que muchas empresas no tienen. Entonces, esto... Es muy importante esa parte de tratar de educar a la empresa de cómo podría hacer un poco mejor las cosas. Y me imagino que veas mucho con la red de sistemas. Para obtener la data. Yo me estoy haciendo una, un trabajo con Thorn, que es esto, la organización no gubernamental de Ashton Kutcher, que se trata de... Eh, ellos quieren saber cómo pueden reducir el tráfico de niños. ¿okay? Entonces es una non-profit, es una asociación no guber gubernamental Nosotros, yo he hablado con ellos en noviembre del año pasado y recién la semana pasada me han dado la data porque no tienen no, o sea, solamente el simple hecho de y ni siquiera me han dado la data, me han dado permiso al, al servidor en Amazon para que yo agarre y saque la data <risa> saca ahí saca saca okay. a ver, ¿cómo se llaman las, las tablas? no sé, ya Tratar de adivinar, pero es así. O sea, normalmente los proyectos que nos llegan a nosotros, el gerente general puede decir: pasa, ¿no? O sea, llévate todo lo que quiero, pero ya viene el sistema y se te dice: no, no, no, un ratito, ¿qué data te vas a llevar? ¿Cómo te la vas a llevar? ¿Cómo te la voy a transmitir? Y todo eso. Entonces, es muchísimo problema. No a a es, es más confidencial. Muy, sí. ¿sí? Pero nosotros, sí, tenemos mucho cuidado con eso. Incluso los estudiantes tienen que tener muchísimo cuidado con eso. Andrea ya ya han implementado un modelo y es que luego la empresa tiene, por ejemplo, que es un modelo de clasificación eh, o de tradición uh -huh. este, quiere implementarlo esto en, una, en sus propios en sus de sistemas uh -huh. hablando de sus servidores o sea, ¿qué herramientas se utiliza? normalmente no es la área de sistemas que se encarga de hacer esto recuerda que Analytics es, combina varias cosas, entonces, por ejemplo el BSP, acá tiene aparte una área que analiza los datos. Entonces, es esa, es esa área que se encarga de comprar el modelo mensualmente, semanalmente, diariamente. Entonces, normalmente es una área separada de, de sistemas, no entra en sistemas porque nosotros no, no estamos entrenados para, para esas cosas. Entonces, es el área aparte que se encarga de, ok, me lo dicen SAS, ¿Qué, ¿qué herramienta tengo in-house? ¿Qué herramienta tengo en la empresa? tengo R, ok, hay que pasar todo el código a R, ¿no? entonces ya, se, ya depende de la empresa qué herramientas tienen. No, ¿El modelamiento ustedes también lo hacen? Sí. ¿Todo, todo, todo? Es, es una combinación Pero de... cómo cuando están eh, de, de por la cada carrera hacen según los modelos, por ejemplo, en eh, Colombia tenemos muchos modelos? ¿eh? Se aplican los mismos modelos, o sea, no... Aplican, o sea, ¿Cómo hacen el reclutamiento, digamos, ¿no? para ciertas paralelas financieras? Supongo que son un tipo de un okay, okay. son biólogos, Claro, claro, claro, claro. Normalmente, cada empresa busca su perfil. Viene su perfil. una empresa que quiere reclutar y te dice, yo soy un banco, quiero de repente gente que haya tenido experiencia en banco, o hay veces te dicen, no quiero ninguna experiencia, quiero, quiero que entrevisten conmigo todos los que estén interesados en el banco. Entonces eso, porque saben, saben que al final del, de los 10 meses los chicos salen con prácticamente el mismo perfil. Entonces, hay veces la experiencia vale y veces te juega en contra también. El chico que ha estado utilizando que ha estado en banca por mucho tiempo no puede pensar fuera del, del box, ¿no? Out of the box. Entonces, prefieren de repente contratar a una persona sin experiencia de banca para entrenarlo Pero un en poco. En el caso del análisis de, digamos, en el caso del modelamiento uh -huh. Hay una teoría detrás de cada modelo. Entonces, eh, conocer la teoría del modelo de es importante. En ese caso, ¿cómo haría entender que sea O te entrena el, el mismo banco. Normalmente te mandan a lo que es un bootcamp dentro de cada empresa cuando te contratan a enseñarte qué es. O sea, tú sales sabiendo qué es una reflexión logística, cuándo aplicas una reflexión logística, cuándo aplicas un claro, esa network. Es ¿no? Esa es la parte matemática. La parte filosófica, la, la parte, matemática. La sofica, la parte de teórica. De Entonces ya cuando una empresa te contrata te manda el entrenamiento de ok estás en banca te doy tres meses de banca entonces ya tratan de porque nosotros no entrenamos en banca nosotros entrenamos en los modelos y ya, ya depende de cada empresa ¿no? si viene una consultora no te va a entrenar en ninguna área estadístico, más, más ¿Cómo? ¿Estadísticos? ¿Matemáticos? Matemáticos y estadísticos ¿Econométicos? Uh -huh. ¿Econométicos? Uh -huh. Para econométicos Mejor es, o sea, si estás interesado en lo que es banca banca mejor es irse a una carrera o un master en, en finanzas, ¿no? o sea, que, que profundicen mejor en la, en la teoría este, estos... o sea, Analytics es un poco más aplicado más amplio, más, amplio más, general. más general entonces, que pueda ser útil para no solamente de repente el modelo de... El modelo? entonces... Eh, es más que nada general para que ya después tú elijas el área en la que te quieres ir. ¿Tenías una pregunta? Sí, quería terminar Andrea. ¿Cómo ves tú la relevancia cuando, por ejemplo, tengan una apertura, la data, un modelo? ¿Cómo ves la relevancia y qué modelo aplicar? Porque hay tanta data y por ejemplo, cuál es la estrategia que, ya mencioné, es una que es identificar el diccionario de datos, cada una de las tablas, uh -huh. y qué es el paso siguiente? Porque al abrir una excesiva cantidad de datos uno se puede perder un poco sin una estrategia, me imagino. Normalmente es probar varios modelos. Uh, tienes que probar varios para ver cuál te va a dar Si estás prediciendo algo, cuál te da la mejor predicción Si estás haciendo el clustering, la segmentación Qué tipo de clustering te da eh, los clusters más definidos A comparación de otros de, Tienes que probar varias cosas Por eso es lo que al final tú sales con, con un, una serie de herramientas ¿no? o sea, si, Tú sabes cuáles herramientas existen y tienes que probar eh, lo bueno de estos paquetes estadísticos. Es que una vez que limpias la data, que ya la tienes lista, aplicar los modelos es simplemente una línea. En, muchas casas, en muchos casos, esto es correr el modelo que ya existe en tu data y, y, y, y probar, ir probando. Una eh, pregunta: Yo estoy construyendo una red social, una startup, y la voy a correr más que nada en Estados Unidos. Entonces, mi pregunta es: la data que yo acumule ahí, ¿qué, qué tipo de ley, de ley está afectada? O sea, es mi data, es la data de la empresa, es la data de los usuarios, es la data de Estados Unidos. Si que los usuarios aceptaron mis políticas, de términos y condiciones, ya es mía, siempre tengo que reportar a Estados Unidos. ¿Cómo funciona esa parte? De... Eso depende de la data que. Si hay data con. Es de si una red social, o sea, datos básicos de personas. O sea, por ejemplo, más, de Facebook tal cual uh -huh. si sí, Facebook te le está dando sin ningún problema la data es pública uh -huh. si Twitter te no, le está la dando que yo, la que yo voy a generar o sea yo sería una especie de otro ah, entonces no es exactamente sí. lo mismo pero van a tener los mismos datos que entonces yo. tendría que ser el acuerdo de confidencialidad cuando pone el usuario acepto estos términos Esa la data es mía o es del gobierno mía o es de quién eso no sé eso no eso es legal legal yeah. tienen otra pregunta Okay. Gracias por haber venido. Si, si tienen alguna pregunta, es, o, tengo tarjetas y, si están interesados y mi correo estaba en la primera diapositiva por si quieren mandar un mensaje. Okay. Gracias a Women in Technology Perú por organizar y gracias a todos por venir.